Bienvenidos a esta introducción a la filosofía. El primer filósofo del que tenemos que hacer mención para entender qué es la filosofía e irnos encaminando a la filosofía hay que hablar de Genófanes. Genófanes logra sustituir la vieja idea de Zeus y reemplazar a Zeus por una idea más abstracta. Vamos a leer un fragmento del poema de Genófanes que dice Entre los dioses hay un dios máximo, todo el ve... Todo él piensa, todo él oye. Con su mente todas las cosas mueve. Permanece siempre, sin en nada moverse, sin trasladarse. La cosa con Genófanes es que él está afirmando lo contrario a lo que pensaba Hesiodo o lo que pensaba Homero. Homero y Hesiodo, a lo largo de sus escritos, pues... Consideraban que Zeus podía no saber todo, podía equivocarse, podía ser uh, torpe, por así decirlo, en comparación de lo que Genófanes nos está proponiendo. Genófanes nos está proponiendo que Dios tenga la omnisciencia. Todo él ve, todo él piensa, todo él oye con su mente. Es decir, no necesita oídos, no necesita ojos, no necesita... Eh, estar presente para saber las cosas. Él sabe las cosas y todo él ve, todo él piensa, todo él oye. Cuando comparamos el dios de Genófanes con el dios de Homero o de Hesiodo, pues resulta que Zeus no oye todo, no piensa todo, no ve todo. Zeus era informado por Hermes y era ayudado por la fuerza de Hefesto. Y Zeus podía ser engañado además de todo esto. El dios de Genófanes no tiene ni siquiera que mover un dedo. O sea, el dios de Genófanes solo piensa las cosas para poder moverlas. Tampoco le tiene que pedir información a terceros porque él lo sabe todo. El dios de Genófanes no tiene ni siquiera que moverse mientras que Zeus usa carros o nubes para desplazarse. Entonces Genófanes a través de la filosofía nos está brindando una idea más poderosa que la idea anterior de Homero o de Hesiodo. Genófanes tomó la idea de Zeus y... Le quitó todo lo que no necesitaba. Le quitó su historia, le quitó su tradición, le quitó su ornamento, sus mitos y su humanidad. Dejó el núcleo de Zeus, dejó el poder autónomo de Zeus. Este es un ejemplo del poder de la filosofía. El poder limpiar las ideas de todo lo que no necesitan para quedarse con una idea mmm, más perfecta. Dejar la idea en su estado elemental. La tradición toma a Genófanes como el primer monista, es decir, la primera persona que aúna las causas y los efectos a una misma justificación, por así decirlo. Para que Genófanes llegara a esta idea, se da cuenta que los dioses de Homero y de Hesiodo eran demasiado humanos. No solo Zeus, sino todos los dioses que proponen Homero y Hesiodo son demasiado humanos. Tiene un fragmento en su poema que dice Los mortales piensan que, cual ellos son, los dioses se engendraron. Pero si bueyes o leones manos tuvieran, y él pintar con ellas pudieran, caballos a caballos, bueyes a bueyes, pintaran ideas parecidas de los dioses. Con ese fragmento del poema vemos que Genófanes ve que son demasiado humanos los dioses que nos propone Homero y Hesiodo. Y de hecho es muy difícil pensarlos como verdaderamente dioses. Él piensa que Dios debe tener otras características diferentes a las humanas. La pregunta aquí es, ¿por qué Homero y Hesiodo crearon una idea tan equivocada de los dioses? ¿Por qué las cosas no son evidentes? ¿Por qué no puedo llegar a la verdad de forma directa? ¿Por qué hay opiniones falsas? Vamos a poner un tiempo para filosofar. <ríe> ya saben cómo funciona esto. Son unos minutos. Pon tu respuesta. ¿Por qué piensas que los seres humanos nos equivocamos a la hora de querer acceder a la verdad? Pongo el tiempo de filosofía y por favor escribe tu respuesta. Bueno, para responder a esta pregunta y siguiendo las ideas de Genófanes, lo que pasa aquí es que las opiniones humanas pueden estar equivocadas y la verdad puede ser otra cosa, eso también es lo que hace la filosofía, también la filosofía se encarga de buscar la verdad, es otra forma de entender la filosofía, ahora que estamos introduciéndonos, conforme avancemos veremos que hay muchas formas de entender la filosofía. Bueno, se me hace interesante ahora que recientemente he encontrado esta figura de Genófanes, ver que él hace una crítica filosófica a Zeus, y no recibe un castigo y luego pienso en la figura de Sócrates que él recibe un castigo por parte de Atenas por cuestionar cosas referente a los dioses y a Genófanes no le hacen nada o al menos históricamente no hay referencias de que le hayan hecho un juicio o de que se hayan enojado a Genófanes lo dejaron salir ileso, por así decirlo para terminar este primer capítulo de introducción a la filosofía Queda la pregunta: ¿de qué sirve la filosofía? Bueno, al menos aquí tenemos un ejemplo, como la idea de Zeus a través de la filosofía fue mejorada y llevada a una idea que hasta el día de hoy se utiliza. Porque, claro, o sea, el día de hoy, los padres de la patrística, o sea, los fundadores de la teología contemporánea, toman de Genófanes la idea de que es mejor una, un Dios que tenga una sola fuerza, que tenga una fuerza autónoma para mover todo en comparación de un dios que utiliza sus brazos o que utiliza sus manos o sus ojos para relacionarse con el mundo. Este es un ejemplo de cómo la filosofía sirve y hasta el día de hoy utilizamos la idea de Genófanes para entender a Dios. Si te gustó este video, por favor dale manita arriba y suscríbete al canal. Este es el segundo capítulo de Introducción a la Filosofía. Hoy vamos a hablar de Parménides. Parménides es el filósofo que abolió la nada. Con esto quiero decir que a través de sus reflexiones sobre la existencia determina que todo tiene que existir. Pero bueno, vamos a ver esto con calma. Voy a leer un fragmento de su poema que dice Del ser es ser, del ente no es no ser. Bienvenidos, bienvenidos al primer dolor de cabeza de la filosofía. Así es, el primer dolor de cabeza de la filosofía. Del ente es ser, del ente no es no ser. ¿Qué quiso decir Parménides con esta expresión? Vamos a cambiar algunas palabras para entender mejor la expresión. Vamos a leerlo de esta forma. De lo que existe es existir, de lo que existe no es la no existencia. De lo que existe es existir, de lo que existe es no es la no existencia. Bien, vamos con calma. La primera idea es que lo que existe no equivale a la nada. Bien, entonces la pregunta es: ¿por qué es importante que Parménides aclare que lo que existe existe? Entonces pues es obvio, ¿no? Bueno, sí, es muy obvio, pero Parménides nos está ayudando a evitar caminos falsos. ¿A qué me refiero? El primer camino falso que podemos tomar es creer que la nada existe. Ese es el primer camino falso y vamos a ver por qué. ¿Cómo va a existir la nada si es nada? Si en verdad fuera nada, no debería ni siquiera de tener existencia. No debería ni siquiera de existir la palabra nada. La cosa se hace más complicada cuando preguntamos si la nada no existe, ¿cómo sabemos que existe la nada? O por ejemplo ¿Por qué podemos hablar de la nada si la nada no existe? No deberíamos poder hablar de ella porque no existe, es algo inexistente. No podríamos pensar en ella, no podríamos saber su nombre. O por ejemplo, vamos a imaginar que logramos delimitar la nada. Si se delimita la nada a este círculo nada más, pues ya sería parte de un todo. Entonces este camino hay que dejarlo a un lado. El otro de los caminos es pensar que lo que existe no existe este es el segundo camino falso que parménides nos está ayudando a evitar en filosofía se conoce como el principio lógico de identidad si una persona llega y te dice oye esta pared es blanca y la misma persona llega y te dice esta pared es negra no puede ser o es blanca o es negra lógicamente la identificación de ser blanca no puede identificarse con la existencia de ser negra, entonces, o es blanca o es negra, claro, se puede pintar, bueno, sí, se puede pintar, pero entonces tendríamos que decir la pared que era blanca se pintó de negro, pero no estamos diciendo la pared blanca es negra, eso no lo estamos diciendo, eso no se puede afirmar, entonces no podemos afirmar que lo que existe, no existe. Parménides toma una postura, no podemos conocer nada de la nada, ni nada se relaciona con la nada, ni podemos decir algo de la nada. Del ente es ser. Del de ente sí podemos decir cosas porque el ente sí existe y nada más de él podemos hablar. Él es todo. Entonces, si dejamos a un lado los dos caminos anteriores, nos quedamos con el camino que nos propone Parménides. Del ser es ser. Voy a leer unas frases de Parménides que están dentro de su poema. Dice ni es el ente divisible porque es todo el homogéneo ni es el más ente en algún punto que esto lo violentara en su continuidad o sea el ente es continuo y total la nada está abolida no existe la nada el ser existe todo y continuo en este momento eternamente el ser no puede venir de la nada Así que siempre ha existido. Y así no deja que el ser se engendre o perezca, relajando los vínculos, pero sobre estos puntos se disierne con solo es o no es. Entonces, el ente existe o, ex o no existe. Hay que ser totalitarios en esta postura, porque ya vimos que los otros dos caminos no pueden ser recorridos. De tal forma que si a Parménides le preguntamos, oye, ¿Cómo es que existen muchas cosas en el universo? La respuesta sería que todas vienen del ser. Todas vienen del mismo ser. Son en el mismo punto y de la misma sustancia. No, no pueden tener otra característica que no sea la, de, la del ser. Este es un monismo eh, un tanto similar al capítulo anterior donde hablamos de genófanes. Si todavía no has visto el capítulo de genófanes, bueno, te recomiendo que vayas a él. Voy a dejar aquí el link para que accedas. Después de Parménides llega su alumno, Empédocles, y empieza a cuestionar eh, el monismo de Parménides. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, capítulo número 3. Bueno, si tú todavía quieres reflexionar más sobre el universo, bueno, te recomiendo que veas mi video de Stephen Hawking, que también dejo aquí el enlace, por si te interesa hablar más sobre la creación del universo. Es, y además sirve de que comparas... Eh, la versión de la creación del universo de un científico y la versión de la creación del universo de un filósofo. Fíjate cómo hay una diferencia a la hora de pensar la creación del universo, la creación del todo, porque es de lo que se habla con Parménides. La creación de la existencia, que claro, no es que se cree, sino que siempre estuvo existiendo. Como, lo, como él mismo lo dice, no es que en un punto aparezca la existencia. La existencia siempre fue total. Vamos a dejar aquí el video con una idea sencilla. Dale manita arriba y suscríbete al canal. Um, estoy contento de estar contigo en el tercer capítulo de Introducción a la Filosofía. Este curso apenas lo estoy diseñando, no sé cuántos capítulos va a poder tener. Primero quise hablar de estos tres filósofos presocráticos. Claro, todavía falta hablar de Sócrates, Platón, Aristóteles y bueno, todos los filósofos orientales todos los filósofos del Medio Oriente, y espero en su momento poder llegar a la, a la filosofía más contemporánea, ¿no? Al estructuralismo, al deconstructivismo, postestructuralismo, pero bueno, todo esto requiere tiempo. Por lo pronto vamos a hablar de Empédocles. Empédocles es el filósofo que le da leyes al universo. Es heredero ya de las ideas de Genófanes, ya de las ideas de Parménides, pero también las critica. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Leo un fragmento del de poema de Empédocles, dice De todas las cosas son cuatro las raíces, fuego, agua, tierra y éter. Todas las cosas de tales raíces surgieron, las que serán y las que son y las que fueron. Unas veces por amistad convergen en uno todas las cosas, mientras que otras veces, por discordia, cada una diverge de todas. Con calma, vamos a ver estas ideas. Ya se dio cuenta, seguramente, de la relación que tienen un poco las ideas de Empédocles con las ideas de Parménides. Si todavía no has visto el número 2, pues ve aquí, porque la verdad es que si vas a tomar un curso, pues tienes que empezar en el 1, te vas al 2, del 2 al 3. Del... Entonces ya hablamos de Parménides y vemos que Empédocles está sacando cosas de Parménides. Parménides dejó claro que solo existe un elemento en el universo. Solo existe un elemento. Es decir, que todo tiene una misma naturaleza. Todo forma parte de la misma naturaleza. Y está hecho de la misma materia, por así decirlo. En Pédocles se pregunta, rascándose la barba por supuesto, si es filósofo tiene barba y se rasca la barba, ¿Cómo es posible que todo sea de una sola materia? Se preguntaba en Pédocles. Veo que hay cosas líquidas y veo que hay cosas sólidas. Veo el fuego que no es ni líquido ni es sólido. Veo el aire, siento el aire que forma parte de otra naturaleza y queda la pregunta, ¿qué son? ¿Qué son? Yo veo que son de otra índole. Si todo fuera de una misma sustancia no habría nubes, no habría pájaros, no se podría disparar una flecha porque todo estaría pegado dentro de lo mismo. No se podrían separar las piedras porque también estarían pegadas a la misma naturaleza de la que todo es. Y de ahí Empédocles empieza a reflexionar y a dudar de las ideas de su maestro. Es cuando Empédocles dice, ok, pues mi maestro se equivocó. Tiene que haber diferentes naturalezas para que pueda existir las cosas sólidas, las cosas líquidas, las cosas, pues son la otra materia que es como la del fuego o como la del aire. Y entonces, cuando determina, pues existe cuatro elementos primordiales: el agua, la tierra, el fuego y el aire, el éter, que así se le llamaba. Y la siguiente pregunta es: bien, son cuatro elementos, pero ¿cómo estos cuatro elementos forman el bronce, forman la piedra, forman.? Eh, la madera... Para esto Empédocles utiliza una ley, que es la ley de la amistad y la ley de la discordia. La fuerza del amor contrae las cosas y la fuerza de la discordia separa las cosas. Entonces todo depende de la contracción del fuego, del agua, de la tierra, del aire o de la disgregación del fuego, del agua, de la tierra, del aire. Voy a leer un fragmento del de poema de Empédocles. Dice, en cuanto que uno aprendiera a engendrarse de muchos, y en cuanto que, de nuevo, fueron surgiendo muchos, desengendrándose uno. La diferencia entre Empédocles y Parménides es que el uno, el ser, se puede partir en diferentes secciones y después se puede volver a congregar en una sola sección. O sea que Empédocles le añade un movimiento de creación y de destrucción a la existencia, al uno de Parménides. Lo siguiente que voy a decir parece muy de Einstein, pero resulta que la fuerza de las cosas y las leyes del amor y la discordia que reúnen los cuatro elementos y luego los desagrupan, pues en realidad eh, todo es parte de lo mismo y, y nada se crea ni se destruye. Simplemente eh, los elementos se contraen y se disgregan. O sea que Empédocles fue el primer Einstein a menos las ideas de Einstein no sorprenden a Empédocles, porque también piensa que las fuerzas de contracción y de disgregación no crean ni destruyen los elementos, simplemente los reorganizan o los reagrupan o los desagrupan, pero no los crean ni los destruye. Empédocles es el primer pluralista en la historia de la filosofía. El pluralismo piensa que el universo tiene diferentes elementos. El pluralismo es lo contrario al monismo, ya lo vimos con Parménides, que se pensaba que sólo había un único elemento en la existencia. En cambio, Parménides piensa que hay varios elementos conformando la existencia. Este es un ejemplo de filosofía. Un filósofo está perfeccionando la idea de otro filósofo. ¿Tú qué piensas? ¿Consideras que sólo hay un elemento en el universo o consideras que hay varios elementos en el universo? Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios. Por favor, déjame en los comentarios si quieres que continúe con estas clases. Puedo preparar más material. Y si te gustó el video, dale manita arriba y suscríbete al canal. Este es el cuarto capítulo de nuestra Introducción a la Filosofía. El día de hoy vamos a hablar de Heráclito, el filósofo que acepta los contrarios. Hemos hablado de Genófanes, de Parménides y de Empédocles. Sus sistemas son profundos y son cimiento para empezar a filosofar. De las ideas de Genófanes se puede construir la teología, de Parménides se puede construir la lógica, la metafísica, la ontología, de Empédocles se puede construir las ciencias naturales, físicas y químicas. Estos son ejemplos de la filosofía. Generalmente la gente dice, bueno, ¿y qué es la filosofía? ¿para qué sirve la filosofía? Pero aquí tenemos filósofos que han aportado una base no solo a la filosofía, también a la humanidad. Hasta ahora todavía ha sido como un paseo en el campo. Los vídeos que llevamos han sido sencillos, han sido claros, pero en este momento tenemos que hablar de Heráclito. Parménides nos dio la afirmación de un único ente. Empédocles nos dio la negativa postulando múltiples entes con la ley de amor y odio. Heráclito podría verse como la síntesis de estos dos filósofos. Heráclito combina las ideas de Parménides y las ideas de Empédocles de una forma pesimista, de una forma siniestra, de una forma enigmática. Heráclito es complejo porque es de los primeros filósofos, si no es que el primer filósofo, en usar aforismos como si fuera la civilia. Los aforismos de Heráclito se parecen a los aforismos del oráculo de Delfos, que es la Sibilia. Y bueno, los oráculos de Delfos tenían que ser interpretados. Los aforismos son muy breves y como son breves, pues es fácil repetirlo una y otra vez en la cabeza. Es fácil pensar en el aforismo muchas veces. Lo voy a poner un ejemplo de aforismo. El sol es cada día nuevo. Este es un aforismo de Heráclito. El sol es cada día nuevo. ¿Acaso no se da cuenta Heráclito que el mismo sol sale todos los días? ¿Realmente será así? ¿Qué tal si cada sol que sale fuera en verdad un sol diferente? Bueno, obviamente es una metáfora. La siguiente pregunta es, ¿qué significa esta metáfora? ¿Qué nos quiere decir con este aforismo? Amigos, si conoces este canal, sabes que ponemos unos minutos de meditación. Por favor, escribe en los comentarios, pausa el video y dime, ¿qué significan las palabras, el sol es cada día nuevo? Bien, aquí hacemos una interpretación. Yo creo que Heráclito quiere decir que todo cambia. Él quiere decir que hasta la naturaleza cambia y que el hecho de que hoy exista un sol no significa ni garantiza que mañana seguirá existiendo porque todo está en cambio total. Quiero mostrarte otro aforismo de Heráclito que dice Todas las cosas se cambian en fuego y el fuego se cambia en todas. Bien, yo les dije que es enigmático, pero ¿qué significa esta frase? El fuego lo podemos tomar de dos posiciones. La primera es pensar el fuego como elemento natural. Esa es la primera opción. La segunda opción es pensar el fuego como ley del universo. El fuego representa el cambio. El fuego puede cambiar a la madera en carbón. Puede cambiar el agua en vapor. Puede cambiar la arena en cristal. El fuego cambia las cosas. Para Heráclito... La base del universo es el cambio, el cambio es la fuerza que constituye todo, crea y destruye al mismo tiempo. Y bueno, no, es, no solo es para los objetos naturales, también el ser de Parménides puede dejar de ser en cualquier momento a través de una transformación. Heráclito rompe el principio de identidad de Parménides de tal forma que el ser puede ser parte del no ser, de tal forma que la existencia no está separada de su contrario, que sería la no existencia, sería la nada. Si tú aceptas que el ser puede cambiarse al no ser, te permite filosofar de una forma más amplia. Se puede aceptar que lo blanco se hará negro y todo va a estar cambiando, todo está en un constante cambio y no hay nada definido. Los contrarios se tocan y se contraponen. Los contrarios se complementan, más o menos, como el yin y el yang. Hay una similitud entre Heráclito y Lao Tse. Quiero mostrarte una frase de Heráclito. El todo es divisible e indivisible, engendrado y no engendrado, mortal e inmortal. Entonces, el ser es parte del no ser, porque el fuego crea y el fuego destruye. Esta es la primera parte de la filosofía de Heráclito. Heráclito en su filosofía tiene otra segunda parte, o otra característica, por así decirlo, Estoy hablando del pesimismo de Heráclito, y que también tiene una tradición dentro de la filosofía, entonces es importante el pesimismo que inicia con Heráclito. Quiero mostrar otro aforismo de Heráclito, dice, Se lavan con sangre, como quien barro con barro se lava. Me parecía igualmente insensato quien, al ver tal acción, les dijese una palabra. Y dirigen plegarias a imágenes de barro sin conocer dioses o héroes. Amigo mío, ¿cómo interpretas este aforismo? Yo interpreto que los dioses y los héroes están hechos de barro y la persona que quiera sacarlos del error está cometiendo un error todavía más grande. Es una persona ridícula. Es, sería yo ridículo que fuera con otro ser humano y le dijera oye, estás adorando a dioses de barro y héroes de barro y toda la vida es insignificante. Aquel que quisiera sacarlos del error estaría perdiendo su tiempo. Enáclito piensa que hay hombres que no pueden salir del error. ¿Qué sentido tiene la vida si nunca podremos ver la verdad? Hay algo pesimista en esto. Quiero mostrarles otra frase. ¿Dónde está su inteligencia y su cordura? Creen a cantores callejeros. Entre los seres humanos no hagamos un esfuerzo por ver las leyes verdaderas del universo viviremos engañados, distrayéndonos con canturreos insignificantes. Te recomendaría que tú mismo leyeras algunos aforismos de Heráclito y te quedaras pensando en ellos. Se prestan mucho a la reflexión. Bueno, de Heráclito solo queda tener presente que el ser es parte del no ser y hay un cambio constante, hay un cambio total entre ser y no ser. En el caso de Heráclito no hay nada de malo en pensar que el ser es parte del no ser a diferencia de Parménides que lo vimos en el capítulo 2 voy a mostrarte uno de mis aforismos favoritos también le gusta Salvador Dalí simplemente dice a la naturaleza le agrada ocultarse vamos a dejar aquí el video con estas ideas enigmáticas no voy a, no voy a interpretar el aforismo lo voy a dejar para que ustedes lo piensen y si te gustó el video, dale manita arriba, suscríbete al canal me ayuda mucho cuando comparten, de verdad siento el apoyo, siento el interés. Lo veo en, en ustedes y estoy preparando los siguientes capítulos. Vamos a iniciar el capítulo 5 de esta introducción a la filosofía. Yo estoy muy contento de poder hablar de estos temas con ustedes. Hoy vamos a hablar de Zenón, es el filósofo que inventó el infinito. Bueno, vamos a hablar de sus famosas paradojas. Zenón está hablando con varios filósofos, pero en especial con Pitágoras. La cosa con Pitágoras es que logró hacer funcionar su teorema logró aplicar las matemáticas a la realidad con resultados comprobables y evidentes. Queda claro que el Teorema de Pitágoras funciona, ya no hay dudas referente a eso. Lo siguiente que debe hacer un filósofo es preguntarse cómo funciona y por qué funciona. Es ahí cuando Zenón encuentra una serie de paradojas que no son nada sencillas de responder. Pitágoras demostró que los números pueden tener una representación en la realidad. Podemos poner el ejemplo de este lapicero que, ¿cuánto medirá? Tal vez 10 centímetros, 7 centímetros aproximadamente. Entonces, este lapicero equivale numéricamente a 7 centímetros. Hay una correlación entre el número 7 centímetros y la medida de este lapicero y bueno por supuesto hay que considerar que en la aritmética las figuras guardan cierta correlación dentro de ellas mismas y de estas relaciones se pueden hacer fórmulas matemáticas que a su vez tienen correspondencia en la realidad hasta aquí va muy bien hasta aquí es sencillo hasta aquí es algo que podemos conocer llega Zenón y dice que en algunas ocasiones la teoría no coincide con la realidad para demostrar esto Zenón escribe un libro y de este libro tomamos cinco de sus paradojas. Si yo voy a correr 5 metros, primero tengo que correr la mitad, que sería, metros. Que mitad, que sería 2.5 metros. Pero antes tengo que correr la mitad, que sería 1.25 metros. Pero antes tengo que correr la mitad, que sería... 06.225 y antes tengo que correr la mitad de 0.3125 pero antes tengo que correr la mitad de 0.15625 pero antes tengo que correr la mitad de 0.078125 y antes la mitad de la mitad de la mitad de la mitad infinitamente es un infinito numérico de tal forma que como numéricamente hay infinitas cantidades de números, pues no puedo realizar el movimiento. Numéricamente nunca será posible llegar al final. ¿Qué pasa aquí? La correspondencia numérica que usó Pitágoras entre realidad y número, en este caso no está funcionando. La teoría numérica es diferente a la realidad. En este caso no hay relación entre número y objeto. El cómo funciona y el por qué funciona la teoría de Pitágoras parece no ser tan fácil de responder. Segunda paradoja. Ninguna parte de un ser podrá ser la última y no tener ya una parte en relación alguna con otra. De esa manera, las cosas habrán de ser pequeñas hasta no tener magnitudes y grandes hasta no tener ya límites. Bueno, de esta paradoja se nos está diciendo que... Ninguna parte puede separarse de otra, de una forma tan exagerada que lo pequeño se separe de lo grande. Un ejemplo, eh, si tomamos un rectángulo y lo dividimos, puede volverse a dividir hasta el infinito, hacia lo pequeño. En sentido inverso también es real. Si tomamos un rectángulo, siempre podrá ser tomado como una mitad de otro rectángulo más grande, y ese rectángulo más grande puede ser tomado como la mitad de otro rectángulo más grande y esto es infinito también, hacia lo pequeño y hacia lo grande. Ninguna mitad hacia lo grande o hacia lo pequeño puede ser la última. La tercera paradoja de Zenón dice lo siguiente. Si a un ser se añadiese otro sin magnitud, sin grosor y sin masa, en nada sería mayor el primero. Es evidente. Que lo añadido es nada. Bueno, para entender esta paradoja hay que recordar que sumar es un concepto muy sencillo. 1 más 1 es igual a 2. Ahora, ¿qué pasa si queremos sumar la nada? Si sumamos 0 más 0 es igual a 0. Si sumas 0 más 0 más 0 más 0, el resultado es 0. Si sumas 70 ceros, resulta que el resultado sigue siendo 0. Entonces Zenón pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible sumar la nada? La nada no debería de poder sumarse. Y bueno, la idea es que en la teoría matemática se puede sumar los ceros, pero en la vida real no puede sumar lo que no existe. Nuevamente, la teoría numérica no se relaciona con la realidad. Además, claro que Zenón fue alumno de Parménides y dentro de la filosofía de Parménides, la nada, el cero, no existe. Entonces, es absurdo tratar de sumar lo que no existe. La cuarta paradoja de Zenón dice, Siempre hay otros entre los que son y, de nuevo, otros dentro de estos. Y así los entes son ilimitados. Bueno, la idea es que si tenemos esferas adentro de un frasco, caben esferas pequeñas todavía entre las esferas grandes. Los planetas están en el universo... Y en medio de los planetas están los asteroides. En medio de los asteroides están las rocas más pequeñas. Y en medio de las piedras está el polvo. En medio del polvo están las partículas. En medio de las partículas están los átomos. En medio de los átomos están los protones. En medio de los protones están los quarks. En medio de los quarks están los mini-quarks. En medio de los mini-quarks están los mini-mini-mini-quarks. En medio, y esto es infinito. La paradoja no funciona solo hacia lo más pequeño, funciona también hacia lo grande. Los planetas están dentro del sistema solar. El sistema solar está dentro de una galaxia, y las galaxias están dentro de macrogalaxias. Y a su vez, las macrogalaxias están adentro de macro, macrogalaxias, que están adentro de macro, macro, macrogalaxias, y así infinitamente. La quinta paradoja de Zenón dice El móvil no se mueve ni en el lugar en el que está, ni en el que no está. ¿Qué significa esta paradoja? Bueno, la idea es que no sabemos dónde está el movimiento. Obviamente el movimiento no está en el inicio porque el objeto no se mueve. El movimiento no está en el final porque el objeto tampoco se mueve. Lo que podemos hacer es congelar el objeto para ver su recorrido y ver en qué situación está el movimiento. Si congelamos el objeto, nos daremos cuenta que tampoco está moviéndose. Estamos viendo el objeto quieto, de tal forma que el movimiento está compuesto de pequeños momentos de quietud. El movimiento está hecho de no movimientos. Es una paradoja que el movimiento se componga de no movimiento. Nuevamente la teoría está fallando. Es sorprendente que la esencia del movimiento sea la no esencia del movimiento. Hasta aquí vamos a dejar el video. Si te gustó, dale manita arriba, suscríbete al canal. Yo agradezco siempre su entusiasmo y todo lo que me han mostrado de interés, sus comentarios. Y si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete al canal. Me ayuda mucho cuando comparten, me ayuda mucho su entusiasmo, me ayudan mucho sus likes me siento apoyado saben y veo que estamos construyendo una comunidad porque la intención de este canal de literatura es tener una comunidad de personas interesadas en la literatura y poder dialogar poder hablar poder externar tantos temas y tantas ideas que en otros lugares es más difícil youtube abre la puerta a poder hablar de filosofía mucho mejor que algunos simposios mucho mejor que algunas universidades mucho mejor que algunas escuelas, entonces vamos a aprovechar esta agora virtual y yo veo su efervescencia, yo veo su, su gusto, y claro, esto me, me retroalimenta a mí y estoy trabajando en el siguiente capítulo. Vamos a iniciar el capítulo 6 de este curso de introducción a la filosofía, vamos a hablar de Anaxágoras, el filósofo que inventó la mente del universo. La frase de Anaxágoras con la que quiero empezar este video dice, en los gérmenes o partículas homogéneas elementales, por pequeñas e insignificantes que sean, se halla todo, hasta hombres, ciudades y campos, a escala microscópica. Esta frase filosóficamente es increíble, vamos a aclararla. Anaxágoras toma la idea de Zenón de que no hay límite en la pequeñez, ya sea en objetos dentro de objetos o ya sea partes dentro de partes, estas son las paradojas número 4 y la paradoja número 2 de Zenón que vimos en el capítulo anterior. Todavía no ves el capítulo anterior, te dejo el enlace para que vayas a la lista de reproducción. Bien, aquí es donde empieza la filosofía. Tenemos que empezarnos a, a preguntar qué significa la palabra germen. Y para esto vamos a abrir el sentido de la palabra germen a través de la filosofía. La palabra germen en griego se dice espermata y su significado es semilla ¿qué tienen que ver las semillas con el hecho de que adentro del mundo haya otros mundos? bueno podemos pensar tal vez que la semilla es un mundo interno con otros mundos internos eso tiene algo de sentido también podemos pensar en células podemos pensar en ecosistemas dentro de ecosistemas podemos pensar en animales que viven adentro de animales podemos pensar en galaxias que viven adentro de galaxias ¿Han visto el final de la película Hombres de Negro? Eh, cuando juegan canicas y resulta que la canica es un universo y lo meten en un saco de otras canicas que son otros universos. Bueno, algo así. Y todavía hay más sentidos para la palabra espermata. Podemos pensar en el ADN, por supuesto que podemos pensar en espermas. Y también podemos pensar en símbolos. Pero bueno, voy a volver a la frase de Anaxágoras y la voy a leer otra. Para que vayamos pensando en ella. En los gérmenes o partículas homogéneas elementales por pequeñas e indivisibles que sean, se halla todo, hasta hombres, ciudades y campos. La idea es que si usamos un supermicroscopio, vamos a encontrar que hay otro mundo chiquito con hombres, ciudades y campos y supermicroscopios que ven a otros mundos más chiquitos. ¿A ti en qué te pone a pensar? ¿Qué otro sentido puede tener la palabra germen? Vamos a dar un tiempo para filosofar, los que siguen el canal saben cómo funciona, pongo el video Pones pausa y pon en los comentarios lo que pienses referente a la palabra germen. Bien, observa que Anaxágoras no está preocupado por la existencia como lo hace Parménides, no está preocupado por la cantidad de elementos del universo como lo hace Empédocles, ni está preocupado por los números del mundo como lo hace Zenón, aunque... Anaxágoras simplemente dice, todas las cosas juntas están y debes y en todas y dentro de todas hay todas las cosas. Bien, aunque Anaxágoras no se detiene en las primeras dificultades de sus maestros, de todas formas podemos ver que están las ideas de sus maestros, pero eh, desde otra perspectiva. Bueno. Recuerden que le dije que la palabra germen podía entenderse como símbolos. Esto lo dije en base a lo siguiente. Cuando se piensa en cómo funciona la mente humana, la primera respuesta es que la mente humana funciona en base a símbolos. Podemos pensar en símbolos matemáticos, podemos pensar en letras, en grafos, podemos pensar en jeroglíficos, podemos pensar en logotipos, podemos pensar en marcas, podemos pensar en letreros. Todos estos elementos son necesarios para que funcione la mente humana. Es decir, la inteligencia humana. Pues bueno, los gérmenes podrían ser símbolos. Y esto es como si entendiéramos que en el universo hubiera un tipo de mente, una mente del universo. Por supuesto, Anaxágoras considera que hay diferentes tipos de inteligencias. Bien, dentro del tema de la inteligencia resulta que para Anaxágoras hay tres tipos de inteligencia. Que sería el nous, sería la inteligencia paz, sería la inteligencia mois. Y de estos tres tipos, eh, lo, la reflexión que nos interesa por ahora es la de saber que la mente humana pertenece a la gran mente del universo y que la mente humana no es, como lo pensamos ahora, la encargada de pensar por sí misma. Es decir, mi mente no me pertenece a mí. Mi mente pertenece a las ideas de la mente del universo. Mis ideas no son mías. Mis ideas son propiedad de la mente del universo. Es bastante profundo, Anaxágoras es bastante profundo. Bien, en resumidas cuentas, nos vamos a quedar con la idea de que hay un tipo de mente que pertenece a la materia, hay un tipo de mente que pertenece a los seres humanos y hay otro tipo de mente que es la legisladora de todo. La materia tiene leyes de amor y tiene leyes de odio, entonces la materia tiene un tipo de pensamiento. Vamos a quedarnos con esta idea, claro que es filosofía, eso es de lo que se trata este canal, de explorar nuevas formas de pensamiento, en este caso se trata de una idea muy antigua, de una idea presocrática, pero a partir de esta idea es de donde se construyen nuevos modelos de pensamiento, principalmente por Sócrates, seguido de Platón y Aristóteles, y hasta la posteridad, todavía seguimos pensando que hay una mente dentro de cada ser humano, ya no creemos que hay una gran mente universal, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos creer que hay una gran mente universal que rige las mentes humanas? Esta idea es bastante vigente. ¿Qué piensas tú? Por favor, déjame en los comentarios tu opinión. Por favor, si te gustó dale manita arriba y suscríbete al canal. Bienvenido al capítulo 7 de esta Introducción a la Filosofía, el día de hoy vamos a hablar de Demócrito. Para empezar a entender las ideas de Demócrito hay que tener en cuenta, hay que tener bien presente las ideas de Parménides. Hay que recordar que para Parménides el no ser no existe. Demócrito, como todo buen filósofo, se queda pensando si en verdad el no ser no existe. Demócrito observa que en la naturaleza hay cosas sólidas, pero también que entre las cosas sólidas hay un espacio que separa a una cosa de la otra. Por muy pegados que estén dos cuerpos sólidos, cada uno conserva su individualidad. Entre dos cuerpos tendrá que haber un vacío que los mantiene siendo cuerpos diferentes. Un vacío que no permite que se fusionen. Demócrito considera que del ser están hechas las cosas sólidas y del no ser está hecho el vacío. Bien, el vacío es lo que separa a los cuerpos. Además, el vacío tiene que existir porque de lo contrario no existiría el movimiento. ¿Cómo podrían moverse las cosas si no hubiera un espacio que les permitiera moverse? ¿Cómo sería el mundo si todo estuviera pegado, todo junto con todo, y nada estuviera separado de nada? ¿Puedes imaginarte eso? Entonces bien, la idea de Demócrito es que el ser no debe de ser ese gran todo del que hablaba Parménides, que si no has visto el capítulo 1 te recomiendo que vayas a él, voy a dejar aquí, la lista de reproducción para que accedas al primer capítulo Demócrito pensaba que más bien el ser estaba manifestado en pequeñas partículas infinitas como si fueran miniseres que ensamblan y se entremezclan para generar los objetos estos miniseres los llama átomos es increíble la verdad es increíble que Demócrito pudo deducir la existencia de los átomos antes no había microscopios atómicos para saber si esto era o no, o no era real. Simplemente lo dedujo y, y el día de hoy el, el modelo atómico no es exacto y presenta algunas dudas. Pero él pudo crear mentalmente, él pudo deducir la existencia de los átomos. Claro, él parte de que los sentidos fallan. Entonces, como los sentidos fallan, necesitamos acudir a otro tipo de conocimiento que no sea el conocimiento que nos dan los sentidos. El hecho de que no podamos oír los átomos, de que no podamos gustar de los átomos, que no podamos verlos, no significa que no existan. Aunque los sentidos fallen y no nos permitan ver que todo está compuesto de mini fragmentos de ser y de vacío, eso no significa que no sea así. Demócrito pensaba que había diferentes tipos de átomos, que había átomos angulosos, ganchudos, cóncavos, convexos, y estas formas eran las que se ensamblaban y se mantuvieran juntos hasta que llegara una fuerza a separarlos. Todas las cosas, sillas, mesas, lapiceros, hojas, son diferentes entre ellas porque los átomos tienen diferente figura o diferente orden o diferente posición y eso hace que cada cosa tenga unas características diferentes. Bien, para completar más el pensamiento de Demócrito, hay que decir que él considera que la misma cantidad que existe de de cosas sólidas, de ser, tiene que haber de no ser. Actualmente es fácil aceptarlo porque tenemos modelos de, de, de las galaxias y vemos que hay grandes planetas, pero también hay grandes cantidades de espacio vacío entre un planeta y otro, entre una estrella y otra, entre un asteroide y otro. Y bueno, justamente Demócrito pensaba que los cuerpos están sostenidos en el vacío, están cayendo los cuerpos, es una caída eterna si tú quieres, como si fuera un remolino de choques de, de cuerpos sólidos. Esta caída es un caos, no hay ninguna ley y no hay ningún tipo de orden. Las cosas y los mundos se forman en medio de esta caída vertiginosa de, de cuerpos sólidos. Quiero leerte esta frase en la que Aristóteles explica un poco las ideas de Demócrito, dice del azar nace el remolino y el movimiento que, mediante separación, llevó al universo a su orden actual. Los atomistas acentuaron el otro aspecto de las secuencias mecánicas no planeadas. Es asombroso que Demócrito no nada más logró deducir un modelo atómico, sino que también dedujo la existencia de otros mundos. Porque él sabía que así, como este mundo se formó de la caída y del remolino de átomos, otros mundos se pueden formar de la misma forma. Voy a leerles la frase que lo corrobora. Hay mundos innumerables que difieren en tamaño. En algunos no hay ni sol ni luna. En otros son más grandes. Hay algunos mundos que carecen de seres vivos y de plantas. La idea es que los planetas fueron creados de forma azarosa en el remolino donde chocan y se golpean en descontrol los átomos. Bien, por último, solo quiero comentarles que Demócrito estudió todas estas ideas en compañía de su maestro Leucipo y también con su alumno Epícuro. De Epícuro vamos a hablar en el siguiente capítulo. Amigos, si te gustó este video, por favor dale manita arriba y suscríbete al canal. Es imprescindible para que yo pueda hacer más material referente a filosofía. ¿Qué tal? Después de varias semanas que no he podido subir video, por fin estoy grabando. Y el día de hoy vamos a hablar de Epícuro, que es el siguiente filósofo del que corresponde hablar para ir introduciéndonos en la filosofía. Con Epícuro todo empieza en el jardín. El jardín era una escuela que él y sus amigos adaptaron para vivir en comunidad. Lo interesante del jardín es que permitía la entrada de mujeres, de prostitutas y de esclavos. Esto significa que Epícuro estaba desobedeciendo las leyes del gobierno y las leyes de la religión. Obsérvese que esto es 300 años antes de Cristo. Ahora, ¿cómo te imaginas que Epicuro pensó en incluir a las mujeres, a las prostitutas y a los esclavos, a pesar de que el gobierno y la religión los rezagaban? Bueno, a mí, a mí me parece un acto bastante rebelde el hecho de ir en contra de lo que la religión y en contra de lo que el gobierno, que eran los máximos poderes de aquel entonces, aceptaran. Bueno, todo esto parte desde las ideas atómicas, que Epicuro toma de su maestro Demócrito y las lleva más lejos. Bueno, ya hemos hablado de que las cosas están hechas de átomos, y eso es lo que Epicuro aprende de su maestro, pero también es relevante señalar que, para la escuela de los atomistas, la desviación de los átomos es una desviación aleatoria. Es decir, que permite que en el mundo suceda cualquier cosa. No hay reglas, no hay orden. Esto brinda una libertad de todo y es una idea muy diferente a lo que pensaban los otros griegos, porque los otros griegos tenían la idea del de destino. Claro, los otros griegos pensaban que el destino lo asignaban los dioses y que hagas lo que hagas no puedes cambiar el destino que los dioses te han dado. Un ejemplo de eso sería la tragedia griega. Podemos pensar en la tragedia de Edipo Rey, en la que haga lo que haga... Eh, el rey de Atenas para que su hijo no lo mate, aún así su destino es que su hijo lo mate. Y en el caso de Edipo, aunque Edipo no quería matar a su padre, el destino que le dieron los dioses era matar a su padre. Entonces termina por hacerlo, sin, sin darse cuenta. Simplemente no pudo en, en contra del destino que los dioses le dieron. Bien, aquí es donde llega Epicuro y dice, no, esto no es así. Los dioses no determinan nada. No hay un destino divino porque la materia de este universo no tiene reglas. Y los átomos cambian por azar. Así, nuestros actos humanos no están determinados por nada. Esto es una reflexión profunda. El hecho de saber que la naturaleza, es decir, la materia de la que se conforma la naturaleza, no está terminada y no tiene una regla, le brinda mucha libertad. La naturaleza también es azarosa, tal como lo son los átomos. Esto significa que el mundo no está determinado por nada. Ni la naturaleza, ni la materia, ni los seres humanos están determinados. Y bueno, dentro de las reflexiones atomistas de Epicuro, está el hecho de pensar que el alma humana está hecha también de átomos. Entonces Epicuro piensa que cuando te mueres, tu alma se hace parte de toda la materia, o sea que tu alma se hace parte de las flores, se hace parte de los ríos, se hace parte de los lagos. Es una bonita imagen, ¿no? Pensar que cuando mueres, eh, te mantienes viviendo en la materia y eh, si tú quieres, estás girando y viajando por todo el universo como si fueras un polvo de estrella, no desapareces, continúas en el universo, ahora tu alma cambió de forma pero continúas vivo. Es una forma de pensar la inmortalidad. No sé, piénsenlo, piénsenlo. Bien, esto nos ayuda a no tener miedo. Lo que pasa es que para Epicuro era importante no tener miedo. Liberarse de los miedos humanos. Uno de los miedos más grandes de los seres humanos son los dioses. Y más en aquel tiempo. Ahora hay mucho ateísmo, pero antes, antes eran terribles los dioses. Y sobre esto Epicuro tiene una serie de reflexiones en torno a si a Dios le interesan los seres humanos o no le interesan los seres humanos. Y bueno, llega la reflexión de que a los dioses no les interesan los seres humanos por el simple hecho de que los dioses no hacen nada para evitar el mal de la humanidad. Es decir, los dioses saben que existe el mal, pero como no lo erradican, pues ahí está la prueba de que no hay interés entre dioses y seres humanos. Bueno, estas dos ideas están dentro del de tetrafármaco de Epicuro, que son cuatro ideas que te ayudan a llegar a la felicidad no temas a los dioses, no temas a la muerte lo bueno es fácil de conseguir lo malo es fácil de soportar la felicidad es la base de la filosofía de Epicuro, y si tú quieres ser feliz necesitas prudencia, moderación y amistad recuerden que el jardín lo fundó Epícuro y sus amigos, en una comunidad amistosa. Si logras controlar tus deseos y tus pasiones, podrás, además de cuidar tu cuerpo, claro, llegarás a un estado de plenitud, que bueno, en la filosofía se considera como la ataraxia, la plenitud entre las pasiones, la plenitud entre el cuerpo, y un estado de tranquilidad muy prolongado, un estado de tranquilidad verdadero y auténtico. De esta forma, Epicuro parecería un tipo de hedonista, pero claro, es un, es un hedonista, es una persona que busca el placer, pero de forma mesurada, y busca el placer, y busca el placer, sí, pero siempre y cuando no te cause más problemas. ¿Estás de acuerdo que si te da placer algo, y luego ese algo te causa más daño, pues es mejor que te prives de ese placer, es mejor que no, no, no tomes ese placer, porque el pago es más grande. Entonces, a lo que Epicuro se refiere no es al placer efímero. Sí, claro, tú puedes disfrutar, tú puedes satisfacer tus goces carnales siempre y cuando no te causen más problemas, siempre y cuando no te causen dolor en el futuro. La idea es moderar tus necesidades y tus deseos innecesarios. Si no lo necesitas, no lo hagas. Bien, para el final de este video quiero regresar a la primera idea con la que empezamos. El hecho de que Epicuro acepta a las mujeres, a las prostitutas y a los esclavos dentro de su comunidad. O sea, hacer, hacer algo así creo que tiene un peso increíble. No están las, no están las jerarquías eh, sociales, incluye a los esclavos. O sea que está, está rompiendo básicamente la, la base de la sociedad griega el hecho de aceptar a un esclavo como una persona más, verlo como un ser humano, el hecho de aceptar a una prostituta y verla como un ser humano, dejando a un lado todo lo que significa socialmente y, y dentro del prestigio que tienen, eh, dejar eso a un lado y, ve, y verla como una persona, al igual que a una mujer, porque bueno, usted sí, claro, o sea, si a una sociedad se le puede achacar... <risa> Eh, el, el cosificar a la mujer creo que serían los griegos y, y Epicuro la, la ve como un ser humano más que como un objeto que básicamente esa era la visión de los griegos ante la mujer que simplemente eran como casi objetos domésticos lo digo de esta forma exagerada y dramática pero puede ser muy cierta y espero sus comentarios incluir a otro ser humano por el simple hecho de ser un ser humano lo que me asombra de esto es que Epicuro logró crear una ciudad adentro de la ciudad es una ciudad con sus propias reglas es una ciudad autónoma porque ahí, ahí cosechaban y ahí comían y ahí preparaban la comida y ahí construían sus propias necesidades y ahí tenían sus propias reglas que el hecho de incluir a prostitutas, mujeres y esclavos estaban violando las reglas que estaban al exterior de la misma ciudad yo poder crear un modelo de sociedad que sea más incluyente y que sea más congruente a comparación de lo que el resto de la ciudadanía hace o dice o piensa. Por ahora vamos a dejar aquí el video, vamos a quedarnos con estas ideas, son ideas sencillas. Um, pues nada, espero, espero su like, espero su suscripción y si les gusta el video compartan por favor. Y bueno, estaré subiendo ya el, el último video de esta Introducción a la Filosofía. ¿Qué tal? Este es el último video de la Introducción a la Filosofía. Pero bueno, ok, claro, es el último video de la introducción. Y quiero remarcar eso, quiero remarcar que solo es el último video de la introducción. Porque en lo que respecta a la filosofía todavía faltan muchísimos temas que tenemos que revisar, estudiar, analizar, filosofar y pensar en ellos. Entonces esto solo fue una introducción, esto solo fue un tentempié. Y lo que yo tengo planeado para este último video es mostrarles unas láminas que con los conocimientos que ya tenemos, con los filósofos que ya estudiamos, estas láminas les van a permitir a ustedes ver qué otros filósofos siguen las mismas ideas de, de los filósofos que ya hemos visto. Y estas, estas láminas que les voy a mostrar funcionan como un mapa. Son un mapa porque si tú quieres ahondar más en las ideas de Parménides, un ejemplo, pues sigue, sigue esta, esta línea y vas a encontrar a otra serie de filósofos que han reflexionado en torno a las ideas de Parménides. Se me hizo más fácil hacerlo así, entonces te muestro las láminas. Bien, entonces, esta es la primera lámina, y aquí, bueno, es la escuela de Parménides. Dentro de la escuela de Parménides, bueno, está, por supuesto, está Spinoza, porque siguen la misma pregunta de Parménides, siguen la pregunta por el ser. Está la escuela de Descartes, porque en el fondo, aunque Descartes... Tiene otra serie de preguntas. Dentro de esta serie de preguntas todavía están involucradas las preguntas de Parménides. Entonces, bueno, de Descartes viene Husserl, Adorno, Heidegger, Meloponti y nuevos filósofos como Marcos Gabriel o como Harman. Dentro de Parménides yo pongo a Sócrates, aunque bueno, claro, Sócrates es también eh, podría verse como una escuela sino es que el gran, el gran momento de la filosofía, casi un Sócrates es, es un hombre mito, pero eh, le debe, le debe a Parménides, aunque Sócrates yo creo que es el mejor discípulo de todos los presocrático de, todo, de todas las escuelas que hemos visto, Sócrates es el que más absorbe y, y casi es una, es, es una escuela Sócrates por sí misma pero yo lo pongo aquí porque creo que le debe más a Parmenides que al resto de, los, de las escuelas. Platón, por supuesto queda a la par de Sócrates y bueno, abajo de Platón son Agustín y Genófanes, que Genófanes no sería una escuela por sí mismo. Dentro de Parmenides también pongo a Plotino y dentro de Plotino pongo a Kant, pongo a Schardin, pongo a Hegel Walter Benjamin y pongo a Subiri porque todos estos filósofos están englobados en la misma preocupación por el ser y a partir del ser eh, construyen todo su pensamiento la siguiente escuela es Empédocles porque bueno, en este orden los, los estuvimos estudiando dentro del curso y dentro de Empédocles por supuesto está Hume porque los dos observan la naturaleza los dos observan la materia. Y claro, bueno, las conclusiones de Empédocles son muy diferentes a las conclusiones de Hume, pero los dos parten de la observación de la materia. Aristóteles queda dentro de las personas que observan la materia. Santo Tomás queda, bueno, como una parte de Aristóteles, por así decirlo. John Locke entra dentro de los siguientes filósofos que estudian la materia. Dewey Bergson y William James entran dentro de las personas que estudian la materia, al igual que toda, ese, toda esta escuela. Por supuesto Isaac Newton, pensando a Isaac, que, que por cierto Isaac Newton parte desde la filosofía para poder construir una ciencia física, que en el fondo pues, es, lo, es, lo, es, una, es una parte de, esta, de, estas, de estas ideas. Comte... Comte por supuesto que también, y bueno, Karl Popper queda dentro de una parte de lo que sería Comte. La siguiente gran escuela de la filosofía sería Heráclito, y bueno, dentro de Heráclito pongo a Lao Tse. La cosa con Lao Tse es que sería una escuela casi idéntica y igual de grande, claro, Lao Tse desde China, que la escuela de Heráclito, entonces es injusto que esté aquí Lao Tse, debería tener su propia escuela, pero ese sería otro, otro tema. Bueno, les aclaro, a, a Diógenes lo pongo dentro de la escuela de Heráclito, porque el gran reto de Heráclito, el gran coraje heraclitiano, eh, Diógenes es como uno de sus herederos, por supuesto, eh, tal vez uno de los más exagerados, y dentro de las ideas de, de Heráclito podemos encontrar a Tristanzara, y siguiendo a Tristanzara está el Salvador Dalí, y bueno, está André Breton porque el manifiesto surrealista en el fondo es el manifiesto dadaísta y la actitud dadaísta pues en el fondo es la actitud de heraclitiana. entonces son parte de la misma escuela. Dentro de Heráclito claro que está Nietzsche como uno de sus seguidores, está Schopenhauer, Dentro de la escuela de Nietzsche pongo a Hitler, que Hitler es de los que sigue la gran idea de, del superhombre. A la par de Nietzsche y Schopenhauer pongo a Wagner, pongo a Hölderlin, el poeta Hölderlin, pongo a Goethe, pongo a M. Soran y todos ellos, bueno, están inscritos dentro del pensamiento de Heráclito. Y bueno, dentro del pensamiento de Heráclito pongo a Sófocles, porque la sensación de tragedia de Sófocles en el fondo es bastante heraclitiana, o podría decirse al revés también, que la sensación era de, que la sensación dramática de Heráclito en el fondo es bastante griega, o sea, bastante de Sófocles, y ya entraríamos aquí en controversia, pero bueno, lo pongo nada más para precisamente para poder entablar este diálogo. Luego dentro de la escuela de Heráclito está Artaud, eh, pongo a Paul Rico y dentro de Artaud pongo a Paul Riquel, y pongo a Camus todos ellos están en la escuela heraclitiana. bueno, ahora, la escuela de Zenón ok, eh, yo puse a Aristóteles dentro de la escuela de Empédocles pero también Aristóteles definitivamente también está dentro de la escuela de Zenón porque Aristóteles, bueno, es el gran padre de la lógica y la lógica pues es lo que está rastreando Zenón no con el nombre de lógica, pero dentro de cada una de las paradojas que encuentra, está tratando de rastrear eh, la conectividad y sobre todo la, la congruencia de los elementos. Entonces está dentro de la escuela de Zenón, dentro de otro de los seguidores y otra persona que continúa todavía preguntándose por las mismas situaciones que Zenón sería Lewis Carroll, que bueno, a mí me encanta Lewis Carroll, y bueno, claro, estaría Wittgenstein y por supuesto estaría Russell por toda su pasión, también por la lógica. Y esta escuela parece pequeña, pero eh, lo que pasa es que yo desconozco. yo desconozco a otros autores, pero yo sé que dentro de la historia de las matemáticas vamos a encontrar a un montón de otros pensadores que estarían en esta escuela si yo tuviera ese conocimiento. Entonces... Al contrario, aquí, aquí la idea sería que ustedes me aportaran y me dieran algunas ideas de personas que meterían dentro de la escuela de Xenón. Demócrito estaría dentro de la siguiente gran escuela y en Demócrito pongo a Sartre, pongo a Marx, pongo a Kierkegaard, a Simón de Beauvoir, pongo a Freud, pongo a Brentano y pongo también a Derrida. Aunque también pude haber puesto al poeta Artur Rambo. ¿Qué tienen en común todos ellos? Bueno, todos ellos parten, al igual que Demócrito, de pensar que la constitución de la materia puede ser modificada en base a lo que la materia sea, es como se puede construir un modelo de vida, un modelo cultural, es decir, que todas las relaciones que suceden dentro de la cultura y dentro de los seres humanos dependen exclusivamente de la situación material, en este caso de la situación de los átomos de Demócrito. Entonces todos ellos parten de eso, sobre todo Sartre. En el caso de Sartre, él, él dedica su, su, tesis a, su tesis de licenciatura, si no estoy mal, la dedica a estudiar a Demócrito. Y desde ahí puede llegar a decir, bueno, pues somos libres y estamos condenados a la libertad. Y bueno, Marx, por supuesto, que también... Eh, piensa que, que si no hay condiciones materiales no se podrían crear relaciones nuevas bueno, Kierkegaard es un existencialista igual que Sartre, claro, Kierkegaard incluye a Dios pero todos están partiendo desde la posibilidad que brinda la materia, Freud también eh, cada situación material repercute en nuestras mentes individuales entonces todos ellos, Simón de Beauvoir también está dentro de esta escuela de lo contrario, no podría creer que habría una nueva forma de organizarse entre los hombres y las mujeres. Ok, en la escuela de Anaxágoras, por supuesto que estaría Schelling, porque habíamos quedado en que las partículas y, digamos, los mundos dentro de mundos, no dejan de ser símbolos dentro de símbolos y Schelling es de los primeros que empieza a estudiar los símbolos mitológicos como parte de una cultura entonces lo relaciono con la escuela de Anaxágoras pongo eh, a Carl Jung que es otra de las personas que estudia los símbolos internos y empiezan a crear un mundo según los propios símbolos del mundo eh, pongo a Levi-Strauss y bueno, si, siguiendo a Levi-Strauss, Foucault, Sosiu está Roland Barthes, siguiendo a levi y bueno, aquí me atrevo a ponerme a mí mismo, yo estaría en esta, en esta escuela de Anaxágoras, porque también considero que eh, todo está contenido dentro de sí mismo, en su forma simbólica. Bien, ahora, el turno de la escuela de Epicuro. Bien, aquí yo hago una... <risa> una Hay varias cosas que aclarar, ¿no? Está la escuela de Epicuro, y al lado yo pongo a Buda, ok, o sea, yo sé que es una exageración poner a Buda, que Buda es otro de los grandes hombres mito. Yo nada más pongo aquí a Buda porque considero que hay ciertas similitudes. El tetrafármaco de Epicuro más o menos, a grosso modo, me recuerda eh, la octuple senda de Buda. Solo por eso me atrevo a ponerlo aquí, pero yo sé que es un error. Epicuro, aparte de buscar la felicidad para los seres humanos, lo que me asombra de pículo es el hecho de que se atreva a construir una ciudad en base a sus ideas. Y por eso es que en esta escuela pongo a Maquiavelo, porque también es otra de las personas que se da cuenta de que la ciudad se puede cambiar, la ciudad se puede modificar, la ciudad se puede pensar. Hobbes estaría pensando la ciudad. Y Nietzsche también estaría aquí porque es otro de los que piensa a, a la ciudad. Claro, e ellos ponen eh, y ven la, las partes más oscuras de ser un ciudadano pero en el fondo están pensando al igual que Pícuro la, la ciudad están todos los estoicos está Séneca está Marco Tulio Cicerón y Marco Aurelio porque son otras personas que se, se, se plantean qué es la ciudad y cómo debe de ser una ciudad al igual que Pícuro por cierto yo les comento eh, Julio César también es escritor también debería estar aquí, olvide ponerlo y bueno está Rousseau porque el contrato social de Rousseau en el fondo implica el mismo interés que tiene Epicuro de hacer funcionar a la comunidad de los seres humanos. Claro, Rousseau con el contrato social es Epicuro a través del tetrafármaco y a través del de dominio de las pasiones. Y bueno, también dentro de Rousseau está Levinas y está este Bichulhan, que ahorita está teniendo mucha fama. Ellos estarían dentro de la dentro de la escuela de Epicuro. Pues, lo bueno, vuelvo a decir, este es el final. Eh, hemos conceptualizado y hemos catalogado a todos los filósofos que faltan por estudiar y que faltan por conocer y que tenemos que ir poco a poco <risa> eh, estudiando cada uno de ellos. Los hemos puesto en, esta, en estas escuelas como si fueran escuelas y como si ellos fueran los continuadores de la misma idea. Claro, cada uno aporta nuevas cosas, a veces muy radicales, no son perfectas estas láminas, estas láminas yo las hice sabiendo que son imperfectas, yo las hice sabiendo que en muchos casos no se aplica o no podrían hacerse un vínculo y yo he tenido que hacer el vínculo ahí un poco forzado de algunas ideas, pero creo que les pueden servir. Y, ok, esto no acaba, esto es solo el empiezo, de verdad, solo es el empiezo. El siguiente filósofo que tenemos que estudiar es Sócrates, entonces voy a ir preparando videos para introducirnos a Sócrates porque Sócrates es el gran momento de la filosofía. Definitivamente es injusto que lo ponga solo en la lámina de Parménides cuando Sócrates creo es la base de la filosofía moderna. Entonces pues tenemos que, que ir ahí con Sócrates y, y estaré preparando material de eso. Por lo pronto me despido, muchas gracias por este acompañamiento que hemos tenido. Y bueno, no es el final porque voy a seguir hablando de, de reseñas de libros y sobre películas y otros contenidos que voy a ir creando. Pues ya saben, si te gustó el video, suscríbete por favor y dale manita arriba. Nos vemos.